Ok, bien, entonces, he hecho este primer análisis, ¿no? Vamos a, a dar un poco de numeritos eh, eh, <risa> sobre la economía mundial, ¿no? Eh, sí. Vamos a ver cuánto era previsto de crecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos eh, y cuánto sí. es la previsión ahora, eh, y también así de, de otros países como China, por ejemplo, también de Rusia, saber. Eh, a raíz de las sanciones eh, y mm, ha salido también la noticia que, que estaba casi al, bordo, al, borde, al borde de la quiebra porque no podía pagar algunas deudas. Y tal. O sea, hacer un poco un análisis y tal, que eh, obviamente luego, más adelante hablaremos de Europa y volveremos a España. Vale. Bueno, respecto a Estados Unidos, lo que son las previsiones de cierre del 2022 ya las están ajustando todos. Están dando eh, ratios de crecimiento del, del 2,3%, más o menos. Que, que el año que viene, el 2023, para que veas los cambios, cómo se están manifestando ¿eh? en Estados Unidos, ya pasaría al con 1,4% y del 2024 al 0,8%. O sea, en Estados Unidos se está preveniendo una, una reducción bastante importante de su crecimiento económico. Subidas de tipos ya están hablando, dependiendo con quién hables, de que puedan llegar a un máximo del 4,5% en mayo del año que viene, que sea el, el pico máximo, y a partir de ahí ya empezaría una desaceleración. así no... Ah, sí. eh, El dólar, estamos a niveles que, desde luego, para Europa nos está perjudicando mucho porque no está inflación, eh, estamos en el 1,04, pero diferentes casas, Goldman te habla de, de ver el, el dólar en torno a 1,15 a 12 meses vista. Entonces, eso, pues a nosotros nos ayudaría, ¿sabes? porque lo, provocaría un fortalecimiento del euro, también haría que el coste energético, que nosotros lo pagamos en dólar, no pues bajara. Y, y por ahí van los ratios. Y luego también eh, Goldman te habla de que el S&P 500 a 12 meses vista que pueda subir en torno a un 10% respecto lo, al nivel actual. Y una cosa que llama mucho la atención, que a día de hoy, bueno, no hemos hablado, me no interesa, pero yo siempre lo tenía como un referente, que en una situación como la actual debiera haber subido, es el oro. El oro era un valor, que siempre se nos había dicho, que, que te protege de inflación, que, que, que en riesgos geopolíticos también te supone pues una, un producto defensivo, y sin embargo vemos que, que ha caído. Goldman, te lo pone en 2.500 dólares respecto a los 1.800 que está ahora, que eso sí que sería una subida importante. Una, una cosa sobre Estados Unidos. Eh, eh, en la previsión, eh, Cuánto puede O la misma previsión, ¿cuánto puede impactar en las eh, elecciones de eh, medio término de... Habéis hecho este análisis, ¿no? Sí, sí, precisamente de las cosas que se creen es que a partir de ahora, bueno, eh, Biden la semana que viene eh, viaja a Oriente Medio, hace un viaje que va a ser muy importante para sobre todo saber qué va a acabar ocurriendo con, con el aumento de producción de petróleo hasta agosto de 650.000 barriles diarios cómo va a continuar, está el tema de Irán también, de ver cómo evoluciona o no, si a Irán le dejan aumentar la producción no se va a ver reflejada hasta el año que viene, pero tenemos todo el tema de las sanciones económicas, si las levantan o no. Yo creo que cara a, a las elecciones a Biden no le interesa eh, llegar a un acuerdo con, con Irán, de momento que lo va a ir trasladando y está muy pendiente de mejorar su imagen que a día de hoy se está viendo deteriorada porque la economía se está... Se está bueno se, se está viendo agraviada por esta situación que estamos viviendo. ¿no? Eh, va a poner toda la carne en el asador, ahora empezarán a tomar medidas más electoralistas de, para beneficiar un poco al, al, al americano que, que está sufriendo, como en todas partes, el coste de la inflación. ¿vale? Claro.